¡Por la vida, y mi amor! ¡Ese joven! ¡Vive, De al y cantar saludo estrellamos haui o oh, esa pendejerme por agua ver cada día paraguaya, ya me lo felicitaba sabor Mario Alfonso, todo el camión entre ustedes, cuña paraguaya, bebé. especialmente a Lolita Novela. Ura hey, pegamos de la cuama y por a la paraguaya, blanca morena arroya, rubia, y por adentro entre al o ya, ya y ya, muy temer Y por ahí te lo Paraguay ya, That's <inaudible> por ese tiempo deshaga un sentimiento para este amor que Si si me, no tengo cariñar o un lacéo agua o muy morirse, morirse, morirse, morirse, morirse, morirse, morirse, Llora oreis agua, no le ponen botel, hay poco se pongo coime, pero se me va a bajar, de yechu se moja, o cuelas se quebrando, deja la elas se encantan, hay guantan. se forza entero y teo y cual tu hija jala se tristeza a mi la que princesa soñando se ya Señor leí, soltero siempre hay cobarde, la marraja, se va, oye, eva, se va, se y se la se va, se va, La va, se va, se va, se Se uh, ve júpeda el PC, ahí por la voz me gustaba. Bastante hace gustaba la bomba de Ibanez. El tiempo podía ocurrir, ánime en la cuenta. Asebe y Sandeiko, a Solterón, a la A la Pírande. Cuidado, veas señor señores y oye, esa Y con ahí, Carlos, no queda maravillante. Saño, mía, y copo, la vez, hace oriente lo ve, cojan a te hallando, más ni y es por es por amor, a ella mi y te voy a Hace años mi, nadie por ahí a ver, cojada y pa' y teme otra cosa a pensar. A escata de hacer una, pero no le llamo el que pata, y que tú a con agua se suelte fue mi apuestar. Sin conte dueña sentido. Camino más fluido y yo merecido. si usted un bebé, la gente ha sacado Se dura, empapizamos con guava, todo guava vida, dos reyes hay más de ver, recorrer, lo recorrer, procurajeo hoy me jape, voy a dejar todo así, prendo y nunca duré. Tengo las de la balleva, convite a pejate con pe, presente o ve. <música> El año tendés a dejar, ya no sé más popular Nada de ella es tu mujer mi Se dura, se completo ma el macbo ese año miwi, la sa hay de hacer, o ama plete, o le coge me las abuelo, baja, me moco y me debaro A nivel más de ñaña, porque se encontréis agua me iba a baile a yujú Hay botán tres en dos, se pura jpeje y va A nivel en esta vida, hay seis tres en ¡Coño, ni ver! ¡Ah, bebé, te mata eh! ¡Se yo voy a joven! ¡Se pañuelo, mi se pobre! ¡Se sale a mojar! ¡Oh, me va de cuesella! ¡Y goste a algo a cues! ¡May tema se volqueba! ¡Cojan a peinar topar! canción tío igual vamos para un y tú ya puedes con él Gallo por la siempre en Japón no falta y cena hay buen tiempo hay cosas felices y contentos anda y cantuín los valle se gusta a mí la mitad cuñada, Eva siempre se pide a fui Tal como ay ay coñas en si usted va a yo gancho O a la mitad cuñada, está aquí todo, Aquí todo, y coño Cambio por por o pa' esa se gusta pa' la coruña delicadeza. La La delicadeza ve a ver a va a ver a criticar da hay, mi e guá, se a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a ver a a solucionar oh, oh, eh. Esta calo no que a ver Esta a ver a ver a a a Ayer por a cola se me acante al respetar a los paisa guabe Añatende a puir un janguame a ni janguá añe puizangá Se apename a yujupá se tuerte en mi la cuña pon a re Peisar un pingo pegojare adiós. ¡Gracias! Super, y me voy a engajar eh. hoy como muy mejor maestra y, me Ma y cortesa, cortesa y pejo y tata engajar eh. y antes de lo bella hay rumiñan de su fe a ni te hubo extraño la lluvia morte Ni un segundo y coja eh, Porque sigo en de ité o y jugo Ese arroga Tu pamento Maigo es a este Pa' esa va a coitar Niña y julia Y cober Y ande si ya ande no, ya Oya se llevaré, hay como a recorrer por el viaje en ser, a vivir a más tranquilo para por mí lo mismo se hecho esa va a va mi voy a si a de se la en te a ser Solo a ver, A esta se cura Hey, hey, hey, con desayuno Hoy por tu y que tú estendes a tu paz Hoy me llamo a merecer en llamo a de guarar Hay cosas de años año Y que tú no eternamente Se culpa y a la vendienda Y votar hoy por ser Porque con razón a ser sufrir a morir banda y el señor cabeza, la la por la el de Daica tu veo Ser mujer querida todo el tiempo cura y comer. Debe ya, de ya con con y cae con bollacones de sandea en la mesa, aconsejate. Mi te mide con el hojara, la suerte se desoye en mí. Tare con mi de y va eternamente, señor a mí. Ya me despido de ti, querida, se vuelve para más, se ¡Qué <tose> El destino y ñanaja, De maite se obesa o maje o caru, va a ir a pa ayujú, Se dejo ver quebrantar, pende horario, peato pa, el el el se yo fuma en se da igual payapota, se corazón solota, se año a vivir Y se llama se y cota, allí se llama lleco a, a si a sufrimiento y ñaña y te bata y fue mató brutal y pon la beba mi cuñada, oye lucita más se quiere, coche de lujo, va a la mesa de la ycota a disfrutar. Y se ha y y a no Todo esa misma mata pisa, todo el tranquilidad y siempre me fa va. vaya Se de comer, juega por la él de vacación te sabe a jata, conoce otro de tan, paisa y quejata, ale copa mala y botar, llego así allí, ya llama en primer plano más ahorita